Buen casco te sacaste Sí, pero ya te va a crecer la cabeza ¿De quién es esta bicicleta? Ya, hay que ponerse el casco Mami, me trae mi casco Es tan bueno ser niño Josita Lo puedo hacer con una mano Ah, seca Germancito Malita, Carincha Y la nave de Don San Paul ¿Está bloqueada? Open ¿Te la regula un pelo? Ahí Está mejor una ayudita, una ayudita. Oh. ¡Sí! Eso pasa con la guerra de neumáticos. Le chocó la rueda a la mamá. Sí, le chocó la rueda a la mamá, pero la mamá no se movió ni un poco y la Jose se fue a piso. ¡Guerra de neumáticos! Pero la Jose sigue persiguiendo a la Karin. ¡Oye, pero qué bonito! ¿Por qué trajiste la bici? Porque es más rico bajar en bici que bajar a pata. ¿O no? ¿Qué? No, gracias Josita. ¡Vale! Voy. En tu experiencia, ¿cuáles son los mejores consejos para salir con la niñita? ¿Colación? <risa> una meta, una meta clara. Eso sea, tiene que haber como un... No sé, pues jugar... Una, una, un premio. Hacerla como una historia. ¡Claro! Ya se les olvidó que se cansaron Sí. Entonces pueden llegar a la camioneta y quieren volver a salir Y yo como que ¿Estáis seguros de ¿No te acordáis de lo que pasaste Antes de la felicidad? ¡Wall ride! ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo! niñita Hola ¿Cómo estás María? Bien. Ahí pasa? viene tu papá Uh, corramos de acá por el polvo Viene aquí al ladito ¿Cómo lo pasaron? Muy bien Bien vamos Hola papi <ríe> <Me vine camino. ríe> <One ride. ríe> lista la línea de río tuyo me persiguen María Araujo <risa> La María me viene arreando. ¿Hasta dónde llegaste? Hasta allá había un doble entonces me quedé ahí. porque que no sabía para qué lado ir. <risa> <risa> Ay, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Oh, bueno. eso me decía la Karen. Las niñas llegan tan contentas abajo que no se acuerdan de lo que sufrieron en la subida y quieren al tiro tirarse de nuevo. Uno llega así abajo. Como, ¡Ah! No, está exquisito. Sí. No, y esa la bajáis despacito con cuidado y sacáis caleta de técnica. Porque tiene contra tiene peraltitos, tiene de todo. Pero por supuesto. ¡Ay, ay! Dale, dale, dale. Cuidado con los alambre ¡Ay! ¿Tenía el casco abro tú? Sí. Ya. Denle chicas. ¡Chao! <risa> mira que van bien está bien tienes que ir a tu ritmo pero vas perfecto vas perfecto josefina muy buena postura me gusta dale la bala anda fuerte yo ir adelante un poquito y vuelvo <risa> ¿Cómo va Valentina? Sí, mira la María. La María va rápido. Vamos muy concentrada María. Va muy bien. Tienen súper buena postura las dos. Sí Se pasaron. Chao. Chao, chao. Muy bien, José. ¿Y cómo va mi hermanita? Bien, bien, bien, bien. Hace, hace cuánto tiempo que no hacíamos downhill. Josita, trata de bajar un poquito los tobillos para que los pedales no se te muevan tanto. Así mira, mira mis pies, míralo ahora. Eso. Ahí se te van a mover menos. ¿Qué <risa> Muy bien. <Así> me gusta. <risa> Son una rica. Mucho mejor. Calma, y para poder Calma y tranquilidad para vos. <risa> ¿Cuánto sabe la tienda ¿El asiento? No, si es que no estás haciendo un no-hander el, el, el asiento va libre tus, pie, tus rodillas no van abiertas, pero el asiento va libre ¿cachai? Y los frenos acá ocupáis como 50-50 cada uno Los apretáis parejo y no pasáis ni un susto Lo más importante es que el de adelante nunca bloquee Nunca ataca esto Cómo se agarró el neumático Va y va acá. No, no da risa que vas armando tu propia historia mientras vas bajando ¿Otra vez? Frenamos demasiado fuerte Yo lo creo porque me cayó la bici en el No, está super suelta la tierra ahí ¿Está bien? Sí, cayó blandito Perfecto Oye, me duele más que me caiga la bici en la rodilla que me pasó un día en mountain bike Porque ya todo empezó en la bici ¿Es parte de andar en mountain bike? Es parte de... Es parte de la vida hay que caerse y levantar. Mira, no hay que decirle nada, ya la tiene clara. Es tan niña, Me uh -huh. Cachate esta loca. Uh -huh. Con cuidado, María. Va muy bien. Muy, muy, muy bien. Sin ninguna preocupación en el mundo. ¡Mira la cara de concentración! ¿Cómo está la postura de la Jo? La Jó se va bien eh, Juan Pablo, encuentro que anda muy echado para atrás ¿Y tú? ¿Cómo está tu postura? ¡Qué, qué escena más bonita! Carincha. ¡Oh! Rauda y veloz. Te voy a echar la mochila que la tenés suelta acá. <risa> Para que no te vaya volando esta cuestión. Bueno. <risa> ¿Cómo lo voy pasando, José? Muy bien, tengo que estar en mi Linda, así se hace. No, tú, te <ríe> Popo de sí, va. Te lo vais gozando, Josefina. Siempre me la puerta de sol. Eso. Porque no te habla en cualquier lado. Hay que fijarse bien a dónde van a agarrar los neumáticos. Ahí va, perfecto. Eso, esquivando la piedra. Yo llego primera. ¿A la en ¿A la casa? No sé, yo creo que nos vamos a ir todos juntos. Nadie lo sabe. Hoy tiene la visera suelta. Tiene la visera. Hay que apretarla de aquí. Para que no se te salgan los tornillos. De la cabeza, se te zafó un tornillo, María. Ahí sí. Mejor, ¿no? Hay que tener cuidado con los pedales nomás y... y listo. Ay, que estuvo rico, ¿no? sí. ¿Qué es lo que más te gustó andar en bici, José? La baja. La baja. La baja. <ríe> lo hiciste muy bien, chiquitita. Ay. Ahí salió. Toma tu casco. Muy bien. José, ¿te salía el final de los videos? Muy... O Esa es cuando yo pregunto si te gustó este video. Dame un like. Si sí, tiene algún amigo que le pueda gustar salir a andar con su sobrina en bicicleta Compártelo Compártelo hacer... <risa> Suscríbete al canal si quieres seguir viendo videos de este estilo Ya, la María de que seguir? nos vemos en el cerro, ¿ya? Ya, ya dale tú Y Juan Pablo tiene que mirar para adelante Dos, tres Si quieres seguir viendo videos de este estilo, suscríbete al canal Nos vemos en el cerro